Hoy les voy a enseñar en su aplicación de Alesa cómo sincronizar las unidades de temperatura y la unidad de kilómetro y milla Cómo sincronizarlo en todo mi dispositivo si en el principal lo tengo en Fahrenheit o en Celsius Lo primero que vamos a hacer es ir a More Luego le vamos a dar donde dice Settings Luego que le damos a Settings le damos donde dice Configuración el dispositivo o device settings seleccionamos el dispositivo eco que queremos luego le damos abajo de por ciento donde está la, la configuración le damos hacia abajo y vemos que dice unidades de medida le damos entonces vemos que este dispositivo está en Fahrenheit y kilómetros si yo quisiera que todo mi dispositivo estuviera en eso le doy donde dice sincronizar y selecciono todo mi dispositivo o selecciono el dispositivo que es Alesa en el teléfono o selecciono el dispositivo en este dispositivo que es el teléfono y le doy a guardar y de y de esta manera el otro dispositivo ya tiene estos mismos valores y no tenemos que entrar a la app, entrar a ese dispositivo y configurar esta parte sino que ya está configurado al hacer esta función es cuanto a este video, muchísimas gracias.